Me siento súper acompañada. Hay demasiada gente linda que nos vio crecer, ¿verdad? Y nos acompañó en, esta, en este proceso de, de pensar futuros con relación a cambiar ciertas situaciones en nuestros entornos. La propuesta política de TEDIC es completamente contraria a, a la propuesta hegemónica de la tecnología, que es comercial,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 cuando te planteaba lo de Pura Webs eh, y hacía, en verdad era un ejercicio de memoria histórica, eh, pero también era un, una, una conversación de futuro. Cuando el mundo te habla de vigilancia masiva y de desarrollo de cámara de reconocimiento facial, una referencia con una perspectiva de memoria histórica puede también ser orientadora a futuro. Es un gran desafío poder hablar de cosas, muchas cosas, pero hablar bien, ¿no? Y poder generar buenas discusiones, poder generar...